Ataque es imposible, el silencio es un estado de pleno desapego, una felicidad profunda, muy profunda, muchos santos y sabios como Adyashanti en particular recientemente, habla de ser contento, es casi un sinónimo de iluminación profundamente contento, todo está perfecto nada necesita cambiar nada necesita mejorar hemos vivido con la ideología que nos conlleva a estar activos y tomar posturas a favor y en contra del mundo y empezamos a profundizar en el misticismo a la no dualidad y dentro de eso aún, como el curso dice, la citación, no trates de cambiar el mundo, sino tu percepción ante el mundo. Y realmente volvernos inmersos en precisamente eso, toda nuestra mente, toda nuestra energía, poniéndole toda nuestra atención a nuestros pensamientos, mientras que permitimos que se dio la vuelta a nuestra percepción de la errónea a la correcta. Es el único esfuerzo que hay en el entrenamiento de la mente, porque realmente tenemos una visión opuesta a la real. Un aspecto del entrenamiento es... Tener plena atención al reino de Dios. O sea, la mente correcta. Que no hay ninguna otra causa más que mente. Pues todo lo que te molesta, lo que te puede irritar, no hay ninguna otra causa que mente. Es tu mente la que le da la interpretación. Es el Espíritu Santo... Agarrando tu atención. Es importante. No lo des por menos. Es el Espíritu entrando y diciendo: Escucha, aprende. No voy a parar de recordarte hasta que Él entiendes. Hasta que ya hay paz, hay silencio. Ay, dices ya lo entendí, ya, ya, ya. Ese es el voltear. Cuando experimentamos miedo, abajo del miedo, es un llamado amor muy fuerte. Eso es todo lo que es. Así lo ve el Espíritu Santo. Y esa es una vuelta que nuestra mente tiene que dar para sanar. Con tal que, Seguimos buscando, tenemos que realmente analizarlos todos. Todo iba increíble hasta que esto pasó, ¿no? Y siempre es algo. Hay una enseñanza muy buena en el workbook, las lecciones. Digo, el texto, perdón. Jesús lo describe como el punto a donde realmente no hay diferencia entre atacar y ser atacado. Porque el ego no te permite entender que es solamente soltar el apego a los pensamientos de ataque. Pero también te hace ver como la víctima y el que ataca. Entra a un ejemplo hablando de una matanza ahí a donde el niño va y mata a la mamá y los estudiantes y luego él mismo. Empieza a ser ambiguo. El ego ve y dice quién es la víctima, quién es el quién es el que ataca. Normalmente hay un villano, ¿no? Siempre es Saddam Hussein o Basama Bin Laden. Y el ego le encanta y dice, ah, perfecto, ese es el malo. Pero cuando no se sabe qué es lo que pasó y tanta eh, pena y culpa y, y enojo, no está tan fácil. El ego siempre nos enseña la mente dormida. Que hay ataque y ser atacado. También da el ejemplo de Le Miserable. La película. Y que su chava empezó a llorar así durísimo. Que si hubiera seguido esa movie más tiempo, nada más hubiera llamado, <risa> hubiera llorado así por la eternidad. porque es de sanar eh, poco mercedor de eh, culpa, eh, vergüenza, y llegó a, a, a sentir el soltar, ¿no? y eso fue muy místico al final. Pero la película fue buena para ver cercanamente la parte de víctima, eh, hay otra palabra para el opuesto de víctima, es un truco pensar que realmente hay una separación entre los dos. Son puras construcciones artificiales proyectadas. La creencia de que existe el ataque y es posible proviene aún abajo de el que ataque el atacador. Para él, la iluminación y... La sanación y realización es convencerte, o sea, de parte del Espíritu Santo a nuestra mente, que el ataque es imposible. Si ataque no es posible y por ende la culpa no es posible. Si ataque no es posible, entonces la enfermedad no es posible. Una idea como la enfermedad y como Jesús maneja la situación como si estuviera hablando con un niño. Ven, ven. Acércate, déjate explico. Te voy a dar lógica divina. Sigue los puntitos y vas a entender. Ahí les va. Yo no soy un cuerpo. Mi mente no puede atacar. Yo no puedo estar enfermo. Esa es eh, su... Es eh, eh, su llena de azúcar y no necesitas la medicina, ¿no? No hay medicina, es puro azúcar. Mi mente no puede atacar, entonces no puedo estar enfermo. Es la fórmula divina, lógica, como ya eres pleno. Muy poderoso si puedes seguir la lógica divina. Primero te pide que realices que tu identidad no es un cuerpo y luego mete a la mezcla que no puede atacar tu mente. Y nada más te da las dos premisas, y si las aceptas las dos, entonces ya no puedes estar enfermo. ¡Pah! ¡Qué rico! Es muy apoderador no ser vulnerable. Ahí está en el curso. El ego hizo el tiempo y el espacio para hacer que creas que has atacado a Dios en tu mente. Como si arrancaste tu mente de tu Creador. Y que has alejado tu mente de tu raíz, tu fuente. Como si pudiera eso pasar. Y que realmente eres culpable de separarte de Dios. Por eso es tan importante la parte de en medio de la fórmula. Que tu mente no pueda atacar todos los que entran a este mundo creen que su mente ha atacado a Dios. Todos. Es la definición de creer que estar en este mundo. Eso es lo que se trata la separación de Dios, la caída de gracia. Y la parte del cuerpo es un sustituto de identidad arriba de esa idea para que no regreses a cuestionar que realmente atacaste a Dios. El ego no quiere que profundices a tal grado. Al pecado original. que si el pecado original no fue real? que si no fue real? Ahora ya tienes un cuerpo, temas de sobrevivencia, todo tipo de atracciones, eh, repulsiones. Y estás en arena movediza con el concepto de que puedes atacar a Dios. Y por eso es una idea central en la sanación que mi mente no pueda atacar. Ves todas las formas de ataque en el mundo y este cosmos está lleno de eso. Si lo estás viendo al nivel atónico, fusión nuclear... A las moléculas. O los programas, esos de a donde se, <ríe> se matan los animales y. <ríe> con la voz así suavecita narrando. Y rájale a un animal, <ríe> devora al otro. Por toda una hora viendo cómo se devoran la piel y, y los, los, los animalitos así adorables y rájale eso es lo que se describe como el orden natural ataque mata o serás matada y luego puedes continuar viendo ER ¿no? el del de, de, doctor es ese donde los doctores entran y ataques y defensas, o las telenovelas, o hasta los deportes, a donde el americano y paz se rompen la cabeza todos por tres horas. Este mundo del ataque y defensa es una proyección del ego. Pasa tan seguido que nada más ya es plenamente aceptado como la forma en la cual son. Pero nadie entra a la parte más profunda a cuestionar el pensamiento de ataque. Si realmente es algo que puede pasar y tiene significado. Nadie que crea este mundo pausa y voltea a ver lo poco sano que es esto y por ende se meten en capas tras capas tras capas como la película de Inception o sea sueño tras sueño tras sueño tras sueño y antes de que te das cuenta te, te olvidaste que estás soñando y tomas el sueño como si fuese algo real y esa es la telaraña del ego todo está diseñado para que no cuestiones la idea de ataque. Oye, ¿de dónde provino esto realmente? El ego no quiere que hagas esa pregunta y menos que obtengas la respuesta. Acéptalo como es. Entre otras ilusiones. Entran gracias a esa ilusión fundamental. Ese es o sea, el linchpin lo describe como una chivita que ¡pac! jalas y ¡pac! se cae todo y se te va todo tu mundo de ilusión. Entonces está padrísimo el hecho de decir que yo puedo agarrar esta chiva y arrancarlo y arrancar toda esta ilusión.